Entiendo que debo de luchar, entiendo que no puedo esperar, entiendo que no va a funcionar, entiendo que no me queréis hablar, entiendo que nada del pasado volverá. Imágenes que voy a recordar para las gato que me ha hecho esa sociedad no sé en dónde estás entiendo que queráis escapar entiendo que nadie sepa la realidad entiendo lo malo de esa sociedad expresando esperando un motivo para estar contigo para seguir vivos para decirnos lo que sentimos dime qué pasó por qué se escondió el sol porque no siento tu calor no sé si fuiste tú si fui yo quien se alejó no sé quién falló no sé quién murió no sé Aguantó, solo dime por favor si se murió el amor, si el fuego se apagó Todo lo que he luchado, todo lo que he admirado Entiendo que te hayas marchado, sos triste y cansado gándome en un lago ¿Qué quieres que te cuente? Una historia feliz que al final se estuve de repente persona que en tu corazón latente que te va pensando por siempre teniendo problemas con ella hasta que te destroza estabas planeando y planeando un futuro toda su vida entera le entregas el corazón a la más bella sé que tiene un hito sentimiento no la puedo sacar de mis pensamientos sigue cuando me dejo dolió pero siempre estaré ahí para ti aunque no seamos nada de sentir que vuelvas a sonreír Tratando de ganarme otra vez su corazón Mi cuerno dice que no pero mi corazón por ti latió Mira como duerme todo lo que quise fue por amar Ya no quiero lastimarte Te fuiste con el motivo de lo que estamos sufriendo